Por otro lado, las ponencias y los talleres han sido bastante enriquecedores desde mi punto de vista porque las tecnologías de información y comunicación eh, son el boom actualmente eh, y la, la mayoría de las instituciones deberíamos de centrarnos en la atención hacia que la educación también tenga este carácter de educación a distancia y que también podamos ofertar eh, servicios de esta categoría, involucrando todos los elementos que son necesarios y que también han servido de guía para poder enriquecer mi quehacer docente. Gracias.